Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. En este vídeo les voy a hablar de mis servicios profesionales. Y para esto voy a hacer tres apartados. El primero me voy a presentar a ustedes, tanto personal como profesionalmente. En el segundo apartado les voy a hablar de qué les ofrezco yo. O sea, qué patologías, problemáticas, dificultades trato yo tanto a través presencialmente como a través de internet. Pues tengan en cuenta que atiendo pacientes de las dos maneras, presencial y a través de, de internet. Y luego, en tercer lugar, les voy a hablar del acuerdo que yo suelo hacer entre el terapeuta y el paciente a la hora de empezar una psicoterapia. Bien, mi nombre es Juan Gómez Guerrero. Eh, ...soy licenciado en psicología por la Universidad de Valencia... ...con el número de colegiado 442 de la comunidad valenciana. Eh, llevo trabajando en esto desde hace... ...este año, justamente hace 42 años... ...que empecé a trabajar como profesional de la psicología clínica... Y durante todo este tiempo he tenido consulta privada. Eh, en esa consulta privada, eh, ¿qué he hecho en esa consulta privada? Es decir, ¿qué hago yo? ¿Qué les ofrezco a ustedes como profesional de la psicología? Eh, mire, les ofrezco, primero, tratar trastornos, vamos a hacer tres categorías, trastornos graves, trastornos menos graves y problemáticas, eh, dificultades, etc. Eso es lo que yo trato, dicho así en términos sencillos y simples, problemáticas graves que son aquellas que tienen que ver sobre todo con trastornos psicóticos, con trastornos borderline, esas son las dos problemáticas más graves, las dos las he tratado durante todos estos años, bueno, y creo que con un éxito bastante razonable, bastante razonable, eh, aquí, en estas categorías de trastornos eh, psicóticos y trastornos borderline, pues están todas aquellas problemáticas que tienen que ver con delirios, alucinaciones, eh, creación de una realidad paralela a la realidad normal, esto es trastornos psicóticos, y luego los trastornos borderline, donde... Digamos que el yo ha quedado asediado por traumas eh, muy tempranos que hacen que el yo realmente no pueda funcionar bien y todas aquellas funciones que son propias del yo, como es la capacidad de pensar, de observar, de analizar, de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Luego, eh, en tercer lugar, cuando yo empiezo una terapia, hago un acuerdo entre, entre el paciente y yo. ¿Cómo es ese acuerdo? Llegamos a un acuerdo, mire, en cuanto a los honorarios, en cuanto a, a cuánto duran las sesiones, eh, a cuándo empiezan, a cuándo acaban, en cómo pagar las sesiones, en qué pasa si una si un paciente no puede venir a una sesión porque tiene un problema o tiene una dificultad, o qué pasa si yo no puedo estar en una sesión por algún problema de enfermedad o por algún otro problema personal. Todo esto... Yo lo acuerdo con el paciente de una forma seria y razonable y en acuerdo con él llegamos a un acuerdo sobre todos estos términos concretos de cómo, cuándo y de qué manera hacer una terapia. Por tanto, resumo, soy un profesional de la psicología clínica desde hace 42 años, me he formado en psicoanálisis, es decir, después de hacer los cinco años en la facultad de psicología, a partir de los cuales me dieron el título de licenciado en psicología, me formé en psicoanálisis dentro de los institutos de psicoanálisis. La, la, el instituto a través del cual yo me formé fue un instituto que pertenece a la IPA, es decir, a la Asociación Psicoanalítica Internacional, que a su vez forma parte de... Eh, es la asociación que creó Freud. Bien, entonces hice primero la licenciatura en psicología, después la formación en psicoanálisis y en tercer lugar, después de tener una experiencia muy dilatada como, como profesional, porque ya les digo que yo me he dedicado exclusivamente a la psicología clínica, exclusivamente, con dedicación exclusiva durante todos estos años a la psicología clínica, después de mucha experiencia he creado una psicología personal que yo llamo psicología del ser, en esa psicología recojo elementos importantes del psicoanálisis y elementos teóricos, clínicos, técnicos, que yo he creado después de una experiencia muy, muy dilatada. Por tanto, les ofrezco a ustedes formación, experiencia, conocimiento y práctica, porque eso es lo que después de todos estos años sí que puedo ofrecerles de una forma clara y contundente. Luego, como les he dicho, tres tipos de tratamientos, tres categorías, trastornos graves, psicosis, trastornos borderline, trastornos límite y neurosis, neurosis obsesiva, fobias, histeria y luego también dificultades y problemas de la vida, porque el, el, la, la psicología no solamente aborda las patologías, aborda también personas, personas, trastornos de personas que tienen dificultades en un momento determinado de su vida, a la hora de tomar una decisión importante, por ejemplo, eh, un problema que uno tiene con su pareja, o un problema que surge en su mundo interior, que tiene que ver a lo mejor con, con dificultades personales, todo esto, todo esto que no son patologías estrictamente hablando, también podemos abordarlo y una persona puede consultar en una terapia breve, porque para esto no se necesitan hacer terapias que sean muy largas, podemos abordar esas dificultades normales, eh, generales, de la vida que se pueden tener en las diferentes áreas, de la vida de cualquier ser humano, de cualquier ciudad o pueblo del mundo. Por tanto, esto es en, en síntesis lo que puedo ofrecerle. Creo eh, que en este momento tengo mm, total seguridad, porque ya son muchos años de trabajo, de experiencia, de conocimiento y de, tra y de tratar a pacientes, puedo ofrecerle con seguridad un servicio bueno, serio, muy profesional y con un conocimiento y una experiencia muy dilatada, muy, muy, muy dilatada. Entonces, eh, bueno, esto es en síntesis lo que yo les digo. Si quieren entrar en contacto conmigo, en el blog está mi correo, está mi teléfono, etc. Les ruego que al teléfono me llamen al teléfono, al móvil, porque es más fácil para mí contactar con ustedes a través del móvil. Y eh, también decirles que se suscriba y que al suscribirse le den a la campanita. Bueno, y esto es lo que puedo ofrecerle, un servicio atento, atento, con una gran formación, con una gran experiencia. He tratado a montones de pacientes, a cientos de pacientes, durante estos 42 años. Y por tanto, ahora en este momento puedo ofrecer lo mejor de mí mismo, de todos esos años, con, como digo, con una experiencia de dedicación exclusiva a pacientes, hombres, mujeres, grupos, familias, parejas, de toda edad y condición y con todo tipo de patologías y dificultades y problemas normales de la vida que requieren un cierto empujón, un cierto conocimiento para salir de ahí y que ustedes pueden solicitar mi ayuda en todas estas cosas que les estoy diciendo. Muchas gracias you